La mañana de hoy, jueves, residentes en el municipio de las Guaranas, provincia Duarte, se manifestaron en reclamo del nombramiento de nuevos médicos especialistas en distintas áreas. de de salud, porque tiene. Hacen un llamado a las autoridades, acudir a sus reclamos por entender son demandas justas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.